Bueno, haue askoren artean esandakoa, flashak entzun ditugu eta orain tokatze saiguna da narrativa hori sakontasunetan sartzea, azpimarra jartzea esandakoari eta hoizeko lelengo saiotik esandakoari goazen edukiz horritzera. Eh, Hortarako bi islaria ukiko ditugu, eh, lelengoan ibadozu Eduardo fun eh, sinteske hurbiltzen Eduardo Ruiz Bietez izango dugu eta jarraian eh, Juanjo Falkok eh, beste azpimarra batzu jarriko dio eh, esan dako guztiari. Eh, jarriko dizut, eh? Eduardo askok ezagutzen duzue, baina beti ondo datorazta gogorara astea zeintzudian eh, gure hurbiltzen direnak. Eduardo Ruiz Bietez, aspaldiko laguna izateaz gain, Deustuko Unibertsitatearen giza eskubi den institutuco susendaria da eta konstituzio zuzenbideko irakaslea da. Egun, Deustuko Unibertsitateko gizarte eta giza zintzietako fakultateko dekanua da. Arartekoaren lega Olculari moduan lan egindu. Arlo Akademikoan ikerketa egonaldiak garatu ditu zenbait Unibertsitatetan, es ditu que sango Eduardo. Eta librea, Mago, bueno, y Castaro, también tegía que manditú se invite a Europa con Universidad. Gisa, escubi de Iburusco, disciplinarteco y querketa la diada, Immigration, Integration and Social Cohesion in Europe, eta Europa co, Sareco, susendarien con kidea Kidia y Sandare. arlo nagusiak Arlona immigrazio eta integracio politiken Gucchengo en Saren eta Nistasun Religioso. ...hizkuntz edo que kudaketaren inguruan kokatzen dira. verás emango dirun, digun begirada eh, ekarpen valiocho izango da. Eta isilduko naiz, Eduardo, Sure haitza, orantxe jarriko dute zure eh, aukespena... ...eta mila-mila esker gurekin izateagatik, meinere. Eskerek asko Beatriz, eguardion guztioi estéco esquerra que os cojo la risa y todos que y que os pensarí comida está en matín digo en aukera vamos a verría aquí dago y datchita te gasteleas a y mi contribución en, en esta sesión de hoy desde toda la humildad y desde todo el reconocimiento al esfuerzo y al trabajo que se, que se ha venido realizando y que se está aportando, pero entiendo que, que, la, que mi presencia aquí pues, es para intentar subrayar algunos aspectos desde una perspectiva que no viene estrictamente del mundo del sistema educativo preuniversitario eh, y para y para poder aportar a, una, a, un, a un material para el pensamiento, para la reflexión, y lo cual, eh, inevitablemente, gracias, eh, supone también, quizás, incorporar alguna cierta dosis de provocación, si esto puede ser. En cualquier caso, espero que sea útil la aportación, y de cualquier manera, si no lo es, la culpa no es del ponente, sino de los que han elegido al ponente. <risa> Vale. Para desarrollar esta presentación eh, me guiaré por cuatro pasos consecutivos, que son estos que, que aparecen ahora en la pantalla. Eh, parto del, del informe al que, ahora se, que ahora mismo se presentaba y a partir de ahí intento presentar un poquito las realidades que tenemos, respuestas que solemos dar y alguna propuesta o apuesta sobre ellas. Todo ello de una manera bastante breve y que, con la imposibilidad de poder profundizar en la mayor parte de los aspectos. Pero sí creo que es bueno plantear algunas cuestiones. Como premisa, he partido de la definición que aparece de segregación en el propio informe. Y haciendo un mínimo análisis inicial, he detectado que aparecen ocho factores al mismo tiempo en esa misma definición. Uno subrayado, que es el del nivel socioeconómico, que me parece bien que se subraye, pero no deja de haber ocho factores juntos. El factor de género, el factor de capacidad, me voy a permitir dejarlos aparte en esta discusión de hoy, la segregación por género o la segregación por, eh, por capacidades, y me voy a centrar en que hay un, hay un subrayado especial del nivel socioeconómico, parece correcto, y luego hay otros cinco que en realidad son lo que yo denominaría marcadores culturales, marcadores culturales de identidad, país de origen, eh, cultura, lengua, etnia o religión. Esto eh, me parece relevante destacarlo desde el principio porque evidentemente las dinámicas de cada uno de estos factores, las dinámicas sociales e identitarias que generan son diferentes y, es, y a la hora de hacer cualquier análisis o estrategia con ellos hay que tenerlo en cuenta. Lo cual no quiere decir que, que no consideremos la interseccionalidad como una realidad muy relevante, pero que en, la, en el análisis de cómo van a afectar las políticas a, a la sociedad… Eh, creo que también el análisis tiene que incluir una disección sobre la importancia o, la, o, la, o el modo en el que se dinamiza cada uno de estos factores. Eh, por darle un, esta confrontación entre nivel socioeconómico y marcadores culturales, que es el, en donde la parte en la que yo creo que estoy llamado a centrarme aquí, eh, por darle un cierto apoyo teórico… Brevemente pues citaremos obras relativamente conocidas, oposiciones de autores conocidos en esa confrontación o dialéctica entre lo que es la teoría del reconocimiento y de la redistribución para conseguir al final el objetivo de la justicia. Y las aportaciones que ha habido que criticaban ¿no? ese paradigma eh, supuestamente imparcial y del paradigma redistributivo y pedían políticas de la diferencia. Y también recordaré aquí el concepto de superdiversidad que que, probó, que por, eh, propuso ya Estiberto hace unos años y que está teniendo bastante éxito en, en, en otros entornos europeos cercanos. En cualquier caso, a través de políticas de redistribución, efectivamente, eh, más y mejores recursos a quienes menos tengan, pero eh, en el ámbito del reconocimiento y en su caso de la representación, el posible tercer eje, qué podemos decir o qué reflexiones podemos hacer, qué podemos aportar, eh, que pueda ser útil en este campo en el que estamos ahora centrados. Bien, a partir de ahí paso al siguiente punto que era un poco sobre las realidades y las diversidades en las que vivimos. Algunas ideas muy básicas, la reemergencia de la diversidad cultural o religiosa o de otro tipo. En particular, hay algunos tipos, algunos tipos de diversidades, algunos marcadores culturales de estos que en la literatura académica, política de hace unas décadas estaban prácticamente desaparecidos en Europa, y estaban desaparecidos con la convicción de que eran elementos que iban a perder importancia en el espacio público y en la gestión política. Le, caso muy claro, la religión, o las identidades religiosas, o las afiliaciones o las tradiciones religiosas, que son, pueden ser cosas distintas pero relacionadas. En la literatura de los años 60, 70, 80, sobre integración en países como Países Bajos, Bélgica, Francia, Alemania, etc., había mucha literatura sobre muchos aspectos y resulta que este apenas aparece. Sin embargo, hay una reemergencia muy clara de estos elementos a partir del, del año 2000 y hoy sabemos que tenemos en la agenda pública y en concreto en el ámbito educativo también eh, son cuestiones que inciden en cuestiones prácticas que hay que decidir y discutir, abordar, tratar, escuchar y gestionar. Y junto a esto, evidentemente, algo que sabíamos ya hace 20 años, la realidad demográfica de que tenemos en nuestras sociedades y en este país nuestro en particular, que nos obligaría a haber hecho unas políticas de inmigración y de diversificación del país eh, diferentes, pero que no vamos haciendo por diversas eh, cuestiones y razones políticas y sociales que todos conocéis. En cualquier caso, los marcadores culturales de identidad, esos cinco que aparecen en la definición u otros, pero bueno, son, una, son un buen listado, son factores de extraordinaria movilización social, superior a la movilización que, es, que es provocan las diferencias socioeconómicas. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos, puede estar más de acuerdo menos, pero esto es así. Es decir, la gente se moviliza mucho más en torno a banderas que tienen que ver con religión, etnia, lengua, origen, que con banderas que tienen que ver con diferencias estrictamente socioeconómicas. Y, por tanto, eso tiene muchísima importancia en la esfera pública. Y, además, estos fenómenos que queremos abordar y comprender son tremendamente complejos y difíciles de categorizar. Nos encanta hacer categorías y poner las cosas en casillas y tenerlo en un esquema priorístico, Pero esto no es tan fácil porque los sentimientos de pertenencia y las pertenencias y las identificaciones van fluyendo. Y ahora, por ejemplo, en clave de, de diversidad religiosa hablamos de creencias sin pertenencia, Gente que cree, pero que no pertenece, pero hablamos de pertenencia sin creencia, porque también ese fenómeno se está produciendo. Y las dinámicas identitarias eh, son un ejercicio permanente y comparativo. Es decir, no, no, no desaparecen en ningún momento de la escena, pero van acomodando escalas a, a función, a, en función de la relación que entablamos en cada momento. Hay también un discurso muy asentado sobre que las identidades son múltiples, fluidas, variables, etc., para intentar huir de la fijación ese discurso está muy asentado en el mundo político, académico, etc. Y seguramente es desproporcional a la realidad de la sociedad en la que estamos. ¿Cuánta gente o cuántos de nosotros cambiamos de equipo de fútbol a lo largo de nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros cambiamos de religión a lo largo de nuestra vida? ¿O cambiamos de referentes culturales básicos? Claro que son fluidas, pero la sociedad que tenemos delante quizás no es tan fluida como a veces queremos pensar que sea. ¿no? A su vez... Eh, los avances tecnológicos eh, suponen un impacto tremendo eh, en algunos casos de cómo entendemos las relaciones y las identidades y van a suponer más. En concreto, en el tema lingüístico, el impacto va a ser muy importante y va a afectar también a la nuestra relación afectiva con las lenguas. Y algunos de los debates que nos han ocupado durante muchísimos tiempos eh, desaparecerán o se esfumarán o se desintegrarán. Y tendremos otros. Hay algunos eh, marcadores que van a tener eh, un rol creciente y otros menos. Las tecnologías están provocando sobre todo una deslocalización de las relaciones, ya no hace falta la corporalidad y cada vez hará falta menos, y también una tremenda polarización social. Bueno, en cada uno de estos puntos no nos podemos detener, pero sí que creo que es relevante este esquema en mi opinión, hay tres soportes actuales importantes de discriminación en nuestras sociedades que son de naturaleza diferente entre sí y se cruzan. Se pueden cruzar en, un, en dos ámbitos o en tres. Uno es la extranjería, la diferenciación jurídica que hay entre nacionales y no nacionales. Esa eh, provoca serias consecuencias en la vida de muchas personas pero otra es la, la minoridad cultural, es decir, las personas que tienen unas demandas o necesidades culturales que no corresponden con las que mayoritariamente están insertas en nuestro ordenamiento jurídico-institucional, y otras veces es una simple visibilidad, una, un, una diferente, eh, un diferente fenotipo, una diferente vestimenta, un, unas determinadas características que hacen que automáticamente, aunque no haya ni extranjería ni minoridad cultural, se provoquen discriminaciones a la hora de alquilar una vivienda, por ejemplo. Estas tres están jugando permanentemente, constantemente, en sociedades como la nuestra. Otra realidad es que tenemos que asumir y quizás aprovechar. Bueno, que en Euskadi tenemos un enorme disenso identitario, esto es de toda la vida, no es nuevo, en, con nuestra inscripción nacional, pero un enorme consenso ideológico que En esta diapositiva, que es de Xavier Ayerdi, que está por ahí sentado, robada a Xavier Ayerdi, eh, se ve claramente como efectivamente somos un país muy diferente en la ascripción nacional, pero resulta que tenemos un consenso ideológico muy grande en torno a lo que podemos llamar un modelo socialdemócrata, dicho de forma muy rápida. Esto hay que aprovecharlo. El sistema educativo, me temo y ustedes son mucho más expertos que yo en el sistema educativo, pero eh, en los ámbitos en los que me muevo siempre se le pone mucha responsabilidad al sistema educativo, como si fuera la gran solución para crear una sociedad del mañana perfecta. Creo que el sistema educativo tiene muchos límites y puede hacer lo que puede hacer, se le puede pedir lo que se le puede pedir. Por tanto, tiene mucha responsabilidad, pero también hay que reconocer que el sistema educativo no lo puede todo ni muchísimo menos. Además, concurren intereses legítimos laborales, sindicales, corporativos o de las familias, que van a estar ahí delante y que van a condicionar lo que desde la política se vaya a poder hacer. Y luego tenemos datos y evidencias abundantes en algunos aspectos, pero nos faltan en, en otros. Eh, podemos hacer investigaciones y tener muchos datos de eh, X cosas… Algunos los tenemos delante, los hemos visto hoy, pero no podemos preguntar de la gente por, por, en esta sociedad por la religión, no le podemos preguntar por qué, qué se siente en muchos aspectos que a lo mejor sí son relevantes para gestionar la sociedad, que tendremos que saber, tenemos que hacer estimaciones, tenemos que calcular, tenemos que pensar que serán tantos o cuántos pero no les podemos preguntar porque nuestra cultura política en determinados ámbitos pertenece a la intimidad de esos marcadores de, de culturales y por tanto no podemos tener datos fiables y sólidos. Y posiblemente el número de marcadores culturales sobre los que no podemos preguntar va a ir en aumento seguramente en el futuro. Esto es un hándicap a la hora de hacer políticas públicas. Tenemos un cierto complejo de categorizado, de agrupar a las personas en función de características que a lo mejor sí son tremendamente relevantes en el plano eh, político. Por tanto, esta sería una realidad a asumir, que en la medida de lo posible habría que intentar pues, eh, esquivar. Con todo esto, y perdón si estoy siendo demasiado rápido telegráfico, pero pasaría a... El siguiente punto, que es, bueno, qué respuestas damos nosotros ante una realidad en la cual tenemos una sociedad diversa, que siempre lo ha sido, por cierto, esta sociedad siempre ha sido diversa, pero una diversificación diferente de la sociedad y que se va a producir y con impacto tecnológico, etcétera, etcétera. Las premisas de las respuestas sociales que solemos dar, digo, en sociedades como la nuestra, que tampoco es extraordinariamente diferente a la que se produce en otras sociedades de nuestro entorno. Primero, hay un miedo a lo diferente, a lo desconocido o al cambio. El ser humano tiene una matriz relativamente conservadora en su interior. Entonces, todo lo que es nuevo, de entrada, eh, bueno, hay un, puede haber un temor. Hay que jugar con esto. La sociedad tiene esto eh, dentro y hay que jugar sabiendo esto. También hay que jugar conociendo el impacto de los sistemas de comunicación eh, social, formal informal, informal. Los más media tradicionalmente, pero ahora las redes sociales. Y estos tienen un impacto tremendo en la sociedad que tenemos delante. Y nos voy a contar en las nuevas generaciones. Eh, bueno, y en, por algún sitio del, también del informe se habla de la, de, de la implicación necesaria de los medios de comunicación, etcétera, que por supuesto es una buenísima idea, eh, de la cual yo ya adelanto que soy muy escéptico, porque viniendo del ámbito de mi época más juvenil, de militancia, en el, el sector social en los temas de inmigración, ha habido códigos, ha habido manifiestos, han firmado todos los medios de comunicación que no iban a decir o que no iban a usar o que no iban a tal. Y 25 años después, esto, porque al final eh, ellos también tienen sus necesidades, es decir, tienen que vender, tienen que ser escuchados, eh, su vida es la atención de los demás. Y ahí hay una pelea y lo hemos visto en Canadá, lo hemos visto en cualquier otro sitio donde cuando se analiza se dice, bueno, es que los medios de comunicación, una labor política encomiable y muy bien dirigida... Eh, puede ser realmente destrozada casi en, en, en muy poco tiempo por los medios de comunicación social, las redes sociales, etc. Y esto también está adelante. Y luego la competencia electoral, política electoral. Eh, la democracia es un sistema que consiste... Eh, es un sistema, no tenemos otro mejor, pero para gestionar cosas de largo plazo es, es malo, porque el, el, el que está en la política, el que está en la institución, se examina a corto plazo permanentemente. Y a corto plazo y a largo plazo son temas distintos, y son políticas distintas, y son públicos distintos, y necesitas el apoyo a corto para poder gestionar a largo. Y esto, bueno, normalmente es un inconveniente. Es verdad que puede haber países eh, donde pueda haber una mayor estabilidad política, y esto de alguna manera se pueda eh, disminuir la importancia de este factor. Conociendo todo esto, esto incide en las respuestas sociales, bueno, y nosotros, ¿cómo solemos responder a la diversidad? ¿Qué, qué, qué respuesta tenemos? Bueno, pues eh, aquí se usa la palabra interculturalidad. ¿no? La palabra interculturalidad está por todas partes, es el discurso políticamente correcto. Eh, interculturalismo podría ser el término para referirse al proyecto normativo. ¿vale? Yo creo que no en Euskadi, sino en ninguna sociedad de nuestro entorno, realmente se aplica un modelo de interculturalismo o de multiculturalismo, eh, sino básicamente un modelo de asimilacionismo con mayor o menor grado de amabilidad entonces yo le llamo el asimilacionismo amable el que aquí más mal que bien practicamos hacemos lo que podemos pero yo creo que básicamente es un asimilacionismo amable y responde a lo que la sociedad realmente tenemos muy inserto muy metido en nuestras entrañas voy a decir. ¿vale? hay una serie de premisas que las tenemos muy metidas una es esta la diversidad es un problema para la gestión de la sociedad incluso en la redacción y ahí sí creo que el lenguaje es importante en, la, en cómo hablamos, en cómo escribimos y en qué plasmamos, estamos diciendo cosas implícitamente. Entonces, realmente lo correcto políticamente y académicamente es decir que la diversidad es buena, que es una riqueza que nos beneficia a todos. Eh, ¿Realmente quién cree esto profundamente? ¿Quién se lo cree? Porque si así fuera, tendría que haber políticas para que la sociedad fuera lo más diversa posible. Y casi todas las políticas van encaminadas en una dirección explícita o implícitamente contraria. Esto eh, que es un problema y no una oportunidad, es como vivimos la diversidad. ¿no? La, la, nuestro relato cultural de la Torre de Babel refleja un poco esto. Es decir, tenemos asumido aquí ese relato ese bíblico, ¿verdad? Eh, cultural, si queréis en el cual, bueno, pues los seres humanos desafiaron a, a Dios y un Dios castigador envió como castigo a qué cosa, la diversidad lingüística. Y entonces se disgregaron y dejaron de colaborar. Y a partir de ese momento se empezó a hablar en euskera y en catalán y en gallego y en estos idiomas. Porque antes de ese momento todo el mundo hablaba inglés, ¿vale? Claro, si nuestra raíz es que la diversidad es un problema, un castigo, mal vamos a poder gestionar bien las cosas. Ahora, hagamos el ejercicio sincero de saber hasta dónde realmente pensamos que la diversidad es buena y nos lo creemos de verdad. ¿no? Eh, segunda cuestión que casi todo el mundo, a mi alrededor al menos, eh, piensa. Toda sociedad necesita unos elementos culturales comunes para su cohesión. Yo digo que no. Esta es la parte provocativa. Yo digo que no. Que no. Eh, los elementos Es que hace falta que hablemos la misma lengua. Es que hace falta que tengamos unos valores. Es que hace falta que... Bueno, afortunadamente, y ya sé que estoy siendo superficial en muchas cosas, pero es por el tiempo, afortunadamente en medio de Europa tenemos a Suiza, en Suiza no tienen idioma suizo, hablan idiomas distintos y es un país, en mi opinión, mucho más cohesionado, la gente está mucho más orgullosa de ser Suiza que lo que sucede en el Estado español, donde casi todo el mundo, el 99% de la población es capaz de hablar en castellano. Bueno, no hace falta compartir eventos comunes para hacer una comunidad política cohesionada y compartida. Eh, los ciudadanos tienen que integrarse o respetar, sobre todo los nuevos, y ojo, aquí nuevos también tramposo, el adjetivo nuevo, porque es nuevo el que viene, pero es nuevo el hijo del que vino y es nuevo el nieto del que vino del que vino. ¿no? Entonces, eh, el que vino antes de que yo naciera sigue, a ver, sigue estando aquí después que yo. Yo estaba antes siempre. ¿no? Bueno, en cualquier caso, los valores... Integrarse, valores comunes, ¿no? una sociedad de acogida. Eh, bueno, son conceptos que son muy engañosos, porque realmente no tenemos tal cosa normalmente. Eh, hay unos valores comunes, queremos pensar que hay unos valores comunes. Eh, yo siempre digo, en una misma cena de dos hermanos que se han creado la misma casa, la misma familia, el mismo nivel socioeconómico, el mismo barrio, el mismo colegio, llega a la cena de Navidad y se puede montar el lío tremendo de discusión, no por cualquier cosa, no por fútbol, no, por derechos humanos fundamentales, vamos a coger el primero, el derecho a la vida, el más fundamental, diremos todos. ¿no? Bueno, pues por el derecho a la vida, por el entendimiento de cuándo empieza y cuándo acaba y qué hay que hacer y qué esta ley y aquella se puede montar un lío considerable. ¿no? Y no hay ninguna diferencia cultural ni de nada ahí, son dos de toda la vida de aquí. ¿eh? Bueno, entonces… Eh, Cita, podría citar otros ejemplos. Cuando decimos que hay que, que tienen que respetar, siempre son otros, no sé qué cosa común, a ver si eso común está tan claro. ¿Vale? Y finalmente, gestionar democráticamente la diversidad implica un coste económico y social. Eh, hay que gastar dinero, que somos majos, porque hay que hacer una sociedad mejor, por la justicia. Gasto, coste, no. Inversión. No puedo decir que una cosa es gasto y otra cosa es inversión. Es lo mismo, es dinero. Sí, pero es que una cosa es gasto y otra es inversión. La inversión es para conseguir beneficios. La inversión es porque te da rentabilidad. La inversión es porque evitas gasto futuro. La inversión es porque es rentable. Y yo quiero subrayar aquí que la diversidad cultural e identitaria para un país es rentable también económica y socialmente. No es una cuestión de justicia solo. Es rentable. Bien enfocada y bien gestionada es rentable. Sin embargo, la mentalidad de nuestra sociedad es que no es rentable, que es un, pues un problema, un mal que tenemos al que tenemos que dedicar dinero porque somos un país que quiere ser democrático, justo, etcétera. Bueno, sigo adelante. Con algunas, quizás, otras, entre comillas, verdades que no lo sean tanto, o yo quiero cuestionar que no lo son tanto. Los movimientos migratorios evocan inestabilidad, descohesión, dificultad. Cuidado porque en el informe yo he leído eso. Y yo esto digo que no. Lo dejo ahí para que luego se, se discuta. ¿no? Eh, que la interculturalidad o el interculturalismo es un proyecto definido, eh, definido académicamente, etcétera, puede estar. Pero no tenemos efectivamente claro que este marco, si es que es un marco, en qué va a consistir y cómo se, va, cómo se tiene que aplicar. No vamos a entrar o no a entrar en el... Hay un debate muy bonito y muy interesante sobre si el interculturalismo añade algo nuevo al multiculturalismo que ya viene de más atrás y que prácticamente no se ha aplicado casi en ningún sitio. Pero, en cualquier caso, como decía antes, yo creo que nuestro modelo sigue siendo básicamente asimilacionista amable, pero si vamos a imponer otro modelo, que ojalá sí, tenemos que construirlo y armarlo y definirlo mejor. Eh, que las separaciones sean malas por sí mismas. Eh, depende. Hay momentos en los que hay espacios que tienen que, que... la separación es un instrumento. Digo separación, no segregación. Pero las separaciones pueden ser instrumentos. Y hay sistemas donde la separación es la solución a otros males, digamos. ¿Vale? Pero sí que tenemos en las sociedades occidentales una cierta, entre comillas, obsesión por la integración. Eh, que un punto puede estar bien y un demasiado puede estar un poco mal. ¿no? Eh, suelo decir una cosa que también es, pues, sé que es provocativa y no quiere decir que yo esté de acuerdo, pero... En sociedades como las nuestras prohibiríamos la existencia de comunidades que en otras sociedades sí viven. Por ejemplo, comunidades religiosas amish, menonitas, etcétera, que viven en otro momento histórico. Se han detenido en otro momento histórico y viven en otro momento histórico. En nuestras sociedades no lo permitiríamos. No lo permitiríamos. Estaría en contra de la ley. Les obligaríamos a no ser así. Bueno, esto simplemente es una provocación para ver hasta qué punto nuestro modelo realmente... Eh, flexible. ¿no? Eh, también que el problema sea la clase política o que, es que no se quieren poner de acuerdo, etc. Eh, yo aquí voy a decir, aunque no sea muy cool, que la clase, eh, en estos temas, en este país, la clase política o el conjunto del vamos, el Parlamento, básicamente, nuestros representantes están por delante de la sociedad, afortunadamente. Y hay unos ciertos consensos sobre qué materias son delicadas, políticamente y socialmente y no se sacan, no se sacan de una manera mucho más correcta que desde luego lo que la sociedad lo saca y también hay que reconocerlo porque es bastante fácil decir que la culpa la tienen los políticos no eh, el, el trabajo sobre todo está en la sociedad que los medios de comunicación se pueden implicar ya he dicho antes, ya he adelantado antes mi escepticismo sobre esta cuestión y luego sé que esto puede ser todavía lo más delicado pero claro aquí en algún momento del informe se dice que el tiene que ser el eje fundamental de la cohesión no sé hasta qué punto podemos ponerle a la lengua minoritaria y minorizada a nuestra lengua semejante responsabilidad y hasta qué punto es posible. Evidentemente, la situación de Cataluña y la de Euskadi no tienen nada que ver en este tema. Tenemos que asumir dónde estamos y qué podemos hacer. Que esté en el centro, evidentemente, que sea un eje muy importante, sí, que sea el eje fundamental de la cohesión, eh, tengo serias dudas de que esto sea simplemente realidad o posible. Entonces, tenemos que armar con el euskera, por supuesto, euscaldonizando, pero sabiendo dónde estamos y a qué país queremos llegar o podemos llegar, porque hacernos engaños no tendría, en mi opinión, mayor sentido. Vale, esto como para pasar al último punto, que sería el, de, el cuarto punto, si recordáis el punto de propuestas o apuestas, y así ya voy terminando. Y para empezar voy a decir una cosa alto y claro. La diversidad es la condición lógica deseable y sana de una sociedad libre. Una sociedad libre tiene que generar, es que no es que tiene que asumir, es que tiene que generar diversidad. Si no es que aquí falta algo, algo muy fundamental de nuestro ideario político básico. Una sociedad donde no hay libertad, pues a lo mejor conseguimos que sean todos homogéneos. Pero no, la diversidad es... Efectivamente, es algo positivo y es una condición sana de una sociedad libre. Partiendo de eso, bueno, algunas bases políticas para gestionar la diversidad cultural identitaria. La primera es que asumir la importancia que tienen las identidades colectivas y los elementos culturales, y lo inevitables que son. Es decir, no para todo el mundo, no para todos los ciudadanos que tenemos en nuestra sociedad, pero sí para muchos, sus marcadores culturales de identidad, que podrán ir transformándose y cambiando a lo largo de sus vidas, pero pueden tener una importancia muy grande. No se le puede pedir a las personas que deje su marcador de cultural en casa cuando sale a la calle por la mañana. Algunos lo podrán dejar, y es una buena opción, respetable, y otros no, y querrán, y tendrán que ir con ellos. Y allá donde fueren, eh, querrán eh, o, o necesitarán utilizarlo. Será el sistema educativo, institucional, político, el espacio público cualquiera. Y tendremos que convivir personas con diferentes marcadores culturales y eso será bueno, además, pero asumiendo que están ahí, que son inevitables y que, y que hacen parte de la dignidad de las personas. Una máxima que es muy teórica, pero si pudiéramos cumplirla, si no tuviéramos que impedir a nadie de ser como es y no tuviéramos que imponer a nadie de ser como no quiere ser, pues sería ideal. Para esto, el derecho a la igualdad... Es fundamental en una sociedad como la nuestra. Pero, de hecho, la igualdad equivale también al derecho a la diferencia. La igualdad no es formal, es formal y material. Yo diría, sobre todo material. Porque eso de que nacemos libres e iguales, es, sí, vale, es un principio declarativo o valorativo, pero la realidad no es esa. Entonces, los derechos humanos... Tienen que ser disfrutados a través de la propia identidad, no a pesar de la identidad. Y para esto, esto supone una transformación importante de cualquier sistema político que está filtrado, inspirado, está totalmente cristalizado en torno a unos parámetros mayoritarios o dominantes. Bueno. Por tanto, eso nos obligaría a hacer como mínimo acomodos. Es una palabra que se usa más quizás en Canadá, Estados Unidos. Acomodos, acomodos y, y también el tema educativo, lógicamente es un espacio muy, muy fértil para poder hacer muchos acomodos. Y eso significa lo que, lo que viene después, ¿no? Pluralizar, hay que pluralizar, hay que cambiar, hay que innovar. Estructuras, procesos y contenidos. Que no basta solo con cambiar el contenido, hay que cambiar el proceso. Y hay que cambiar a los titulares, porque si no cambiamos las leyes, pero no cambiamos a los jueces del Tribunal Constitucional o a los del Tribunal Europeo, de Derechos humanos que siguen siendo señores, mayores, de tradición cristiana, de clase social alta y muy brillantes en lo suyo, pero claro, son eso. Y son los que están decidiendo cómo se interpreta el derecho humano a la libertad de expresión o el derecho a la vivienda desde unos parámetros culturales dominantes, por no decir otras variables como que ya conocéis. ¿no? Eh, por tanto, hay que pluralizar, hay que cambiar, hay que innovar, pero también pluralizar las instituciones y pluralizar los ámbitos de decisión. ¿no? Y otra cosa que nos pone muy nerviosos, yo lo siento, pero... Esto nos pone muy nerviosos. Los occidentales nos gusta mucho tener un esquema, tener un matrix, un, como un molde donde podemos meter las cosas, prevemos todo y ya tenemos la solución a las cosas. Luego lo ponemos en forma de ley, código, tal, fenomenal, ya está, estamos tranquilos. Pues se acabó, no podemos, en las sociedades diversas, posmodernas y todo eso, no podemos vivir con moldes apriorísticos que nos resuelven todos los temas. De hecho, habría que huir un poquito de eso. Es inevitable, hay que hacer leyes, hay que ordenar, hay que hacer planes, pero ensayo y error, ensayo y error, diálogo permanente, reacomodo, reajuste, volver a mirar, eh, equilibrios inestables permanentemente. Claro, asumir esto nos produce una tremenda desazón, ¿no? incluso como, como ciudadanos. ¿no? Entonces, bueno, ¿A qué nos atenemos? Bueno, cada momento a una cosa, pero tengamos siempre la mentalidad crítica del... La, del ...de revisarlo todo permanentemente y sobre todo de dialogar con los otros. De eso de hablar del otro sin hablar con él, pues bueno, de, de dialogar, de ver un poco cuáles son las, las necesidades o las, o las demandas. Para terminar, otras necesidades y propuestas. Evidentemente, en el tema de las diferencias socioeconómicas, claro que hay que intervenir. ¿eh? pues Eso lo he dejado en el ámbito de la redistribución, por supuesto. deslinar el análisis de dónde está eso... ...y dotación de recursos, eh, la mejor que se pueda, intervención desde el punto de vista social, que yo creo que nadie cuestionará, de, eh, tienen que intervenir los poderes públicos eh, eh, en aquellos ámbitos en los cuales haya eh, menor nivel socioeconómico... ...y poner los mejores medios que podamos para equilibrar la sociedad en, este, en esta clave. Pero respecto a lo que es diversidad cultural, creo que tenemos que asumir como proyecto de país, o sea, tenemos que asumir la diversidad cultural como proyecto nacional la diversidad cultural, partiendo de lo que somos, de lo que ya tenemos, de lo que vamos a ser, pero como proyecto nacional también. Y eso implica pluralizar nuestras normas, procesos e instituciones, y hacerlo de manera inteligente y de manera, que, y de manera rentable, porque yo también quiero insistir, de nuevo, en que hay que comunicar, eh, y esto no se hace un día para otro, etcétera, pero hay que comunicar las ventajas competitivas que tiene ser un país también diverso, eh, una persona que habla diez idiomas eh, se supone que es más competitiva que una persona que habla un idioma. Bueno, los países también, valga la metáfora, podría pasar algo parecido. Tenemos muchas más potencialidades como país y hay países que han incrementado su diversidad cultural significativamente y han visto el beneficio de eso. Nosotros tenemos que hacer ese proceso políticamente, académicamente, eh, socialmente, en los medios que podamos, pero hay que... Eh, intentar de cualquier forma que entendamos que la diversidad no es una rémora, un problema que tenemos que ser algo que nos ha tocado y al cual destinamos recursos porque somos justos y buena gente, sino porque también nos interesa y porque es el futuro de este país que además demográficamente es lo que es. Y la cohesión y la pertenencia, la cohesión política y la pertenencia, no vincularla tanto, no pensarla tanto siempre a través de elementos de base cultural que ya vendrán o ya se producirán o ya saldrán, eh, sino sobre todo a través de, la, de los derechos políticos y sociales y un determinado modelo de sociedad que nos distinga y en el cual casi todo el mundo se sienta lo suficientemente cómodo e identificado con esa opción de país que es diferente a la de los países de alrededor, pero sobre todo en clave social y política. Me temo que no tanto en clave cultural, precisamente en clave cultural lo que es diverso, lo que, lo que es diferente es que la, es esa asunción decidida y valiente por la diversidad cultural que permite eh, varias formas de vincularse. Y, finalmente, eh, también otra cuestión es eh, las transformaciones tecnológicas que están teniendo y van a seguir teniendo un impacto muy importante en las identidades y en la conformación de la sociedad. Tenemos que intentar, en lo posible, adelantarnos a los cambios que llegan y no ir siempre de manera reactiva. ¿vale? Como decía, a nivel lingüístico, los cambios en las próximas décadas van a ser tremendos porque las, las diferencias lingüísticas van a quedar imperceptibles para muchísima gente, empezando por las mayorías, claro. Ojo ahí a las brechas que se pueden producir entre idiomas. Brechas que a veces nosotros mismos, con muy buena intención, volvemos a reactivar aquí, entre los idiomas, de las propias, los idiomas que no son tradicionalmente, que no eran tradicionalmente de este país y que ahora sí lo son. Pero entre ellos también hay dinámicas que vienen de otras situaciones previas que nosotros mismos reafirmamos a veces por falta de conocimiento. Pero eh, a lo que voy es a que la transformación tecnológica va a tener un impacto brutal. Y entonces, en el ámbito lingüístico y también en otros, en cómo nos relacionamos y cómo se van a transmitir los valores, y etcétera, ¿no? Adelantarnos a esos cambios en la medida de lo posible y preverlo, lo que se pueda, pero no, no ir reactivamente. ¿no? Y finalmente, obviamente, investigación y transferencia. En el documento también se hace referencia las, al papel de las universidades o de centros de investigación, que efectivamente necesitamos seguir generando conocimiento, seguir generando datos, evidencias… Pero también conocimiento, comparación con otras latitudes, experimentación en lo posible, eh, socializarlo, compartirlo, aportar, no solamente desde la academia, no se puede hacer solo desde la academia. La academia solo tiene sentido si sirve para transformar la sociedad y puede hacerlo intersectorialmente con, con, con los sectores implicados y, por tanto, hay, hay una labor que, evidentemente, está adelante y hay que seguir eh, impulsando. Bueno, ya hasta aquí mi presentación barra provocación. Espero que no haya sido demasiado rápido y es que Casco, es una recada. Es que Casco, Eduardo. Bueno, cambiamos ahora de, de personaje. Seguimos con, con el debate, con el discurso. Y ahora tendremos con. Con nosotras, Gurequín y Sango Dugu, Juan José Falcó, eta Juan José, Experiencia eh, TIC, beste este Carpene Sangura Chubate, eh, Esquénico Dugu. Qué Dugu, bai Eduardo Orequín, eta Juan Jorequín, Galdera, que esta vay a ir a bai, está, bai, bai, bai, da, bai, Y cuando quieras, Juanjo va eh, subiendo. Bueno, Juan José Falcó. Eh, yo creo que muchos y muchas ya le conocéis. Del 2004 al 2006 formó parte del equipo de la consellera de Educación Marta Cid y tuvo una participación muy directa en la elaboración del Pacte Nacional para la Educación. También formó parte de la delegación de Esquerra Republicana de Cataluña, que negoció con el gobierno de Zapatero en la LOE. Sus aportaciones principales eh, fueron y son en materia de segregación y de concertación educativa. También participó en la negociación de la LEC y, entre 2019 y el 21, como director general de atención a la familia y comunidad educativa, fue el responsable de la elaboración y aprobación del decreto de admisión. Por tanto, ya eh, vemos ¿no? que tuvo una responsabilidad directa en la fase final de la elaboración y aprobación del pacte contra la segregación escolar en Cataluña en 2019. Eh, Juanjo, estamos eh, deseando escucharte desde la experiencia y desde tu trabajo. Y bueno, ya sabes, 30 minutos. Acerapen y suga riariquinarigara, bañaguas Ni gusto comer saigula, nos interesa eh, recabar conocimiento. Conocimiento nuestro y conocimiento que nos puedan aportar diferentes voces. Cuando quieras, Juanjo. Gracias, muchas gracias. Y en primer lugar, eh, agradecer mucho la invitación del gobierno vasco y Euské Cascuncha para compartir con vosotros lo poco que he ido aprendiendo en estos años o lo mucho. No sé si es poco o mucho, luego lo juzgaréis vosotros y sobre todo para, para aprender. Eh, ha sido muy interesante la, la, la presentación del informe de Javier, También me ha parecido muy interesante y provocadora la intervención de Eduardo. Y, y además, el hecho de, de invitarme hoy me ha dado la oportunidad de profundizar un poco más eh, y observar más directamente el proceso que estáis siguiendo en, en Euskadi, que es un proceso que nosotros eh, en Cataluña llevamos unos cuantos años eh, recorriendo y espero que, que vosotros lo recorráis con un poco más de presteza que nosotros. Pero también os aviso que a veces correr mucho implica el riesgo de caerse. Y si nosotros estamos en el tema de la lucha contra la segregación escolar desde el año 2004, 2005, 2006 o antes, es porque es un tema muy complejo y muy difícil, pero también es verdad que en este largo periodo hubo un paréntesis de prácticamente 10 años de determinados gobiernos eh, en la Generalitat de Cataluña que negaban la existencia de la segregación escolar. Quiere decir que aquí, como he oído decir algunas veces a expertos en el tema, en el caso de Cataluña tenemos una década en blanco en luchas contra la segregación escolar y si no luchas contra la segregación escolar, la segregación escolar se incrementa. No es que quede en estado latente. Mira, no haces políticas de contra la segregación escolar y la segregación escolar está ya dormida hibernando, No, la segregación escolar crece no haces las políticas adecuadas para que no crezca. Bien, Yo me había preparado la, la, la ponencia, no, es, no os he preparado un PowerPoint, pero... Como suele pasar cuando delante de ti hablan personas más brillantes, pues te desmontan un poco lo que ibas a decir y tienes que adaptarte un poco, un poco a la necesidad. Eh, eh, yo, en estos 20-25 minutos que dispongo, creo que lo que, lo que puedo hacer, desde, desde la humildad y teniendo en cuenta que las dos personas que me han precedido pues me superan mucho en experteza, es aportar mi experiencia en este camino que vosotros ahora vais a, a empezar a recorrer. Como, como he dicho Beatriz, en, bueno, he tenido la fortuna de, en mi vida de, de estar, de tener alguna responsabilidad más o menos directa, en los cuatro o cinco momentos o hitos que en Cataluña han sido importantes y determinantes para llegar al año 2021 y aprobar eh, lo que nosotros llamamos el decreto de la programación educativa y el decreto de admisión. Tuve... La suerte de estar en el 2004 en el primer gobierno tripartito de la Generalitat y entre otras cosas importantes que creo que hicimos fue eh, conseguir un consenso social eh, alrededor de cómo queríamos que fuera la ley de educación en la que todo el mundo estuviera cómodo. Que si gobernaba un gobierno de derechas pudiese hacer sus políticas educativas, pero si gobernaba un, un gobierno de izquierdas pudiese, pudiese hacer sus políticas de izquierdas. Y después de un largo proceso de debate a lo largo de todo el país, pues, eh, conseguimos eh, una, una amplia suscripción, un amplio apoyo al Pacto Nacional por la Educación. Aquí hay una primera diferencia del de proceso que estáis tomando vosotros. En Cataluña fuimos del pacto a la norma y siempre hemos ido del pacto a la norma y siempre hemos tenido muy claro que sin pacto, sin conciencia social, es muy difícil que la norma sea efectiva. Las normas lo aguantan todo. La ley lo aguanta todo. En la LOE de 2007 ya hay cosas muy interesantes. En la LOE de 2007 ya habla de reserva de plazas. ¿Y cuando se han hecho reserva de plazas? ¿Hasta el periodo de la matrícula o del inicio de curso? Nunca. Nunca, pero ya estaba en la LOE. La ley lo aguanta todo. Los decretos lo aguantan todo. Pero luego hay que aplicar los decretos. Yo si tuviera que resumir en dos palabras ...mi experiencia en estos años de, de políticas públicas, políticas educativas... ...contra la segregación diría que hay dos cuestiones básicas... ...que uno es la determinación política y otro la conciencia social... ...y por este orden, por este orden... ...me ha gustado mucho oír al consejero porque sus palabras a mí me han transmitido determinación... ...y sin determinación de los responsables políticos no hay nada más... ...pero desgraciadamente... Solo la determinación es insuficiente. Solo la determinación es insuficiente. Es la condición necesaria, pero no suficiente, después de la determinación, que en primer lugar la determinación tiene que ser para poner sobre la mesa los problemas, para enfrentarnos al espejo de nuestro sistema educativo, para enfrentarnos al espejo de que tenemos un sistema educativo con altos niveles de segregación escolar, y después la determinación para proponer soluciones para cambiar conciencias, para crear debates y para llegar a una conciencia colectiva que considere que la segregación escolar es una injusticia social inadmisible. Inadmisible. Además, digo una cosa que ha dicho Eduardo, respecto de la diversidad, además es ineficiente. Quiere decir que si alguien moralmente no considera que la segregación escolar no es inadmisible, bueno, pues desde el punto de vista de la eficiencia pues es que es ineficiente. Un sistema escolar segregado es caro y produce peor resultados. De hecho, es una evidencia, no hace falta que discutamos de esto. ¿no? Por tanto, tenemos que tener la determinación para plantear esta realidad, pero también tenemos que tener la determinación para plantear la necesidad de combatir la segregación escolar y para hacerlo de manera corresponsable. El Departamento de Educación solo no puede. El Gobierno Vasco solo no puede. Sin una conciencia social amplia respecto de esta inadmisibilidad, de esta injusticia social, puede estar muy bien, muy buenas intenciones, podemos aprobar una ley, nosotros tenemos la ley, de desde el año 2009, la ley, desde el 2009. Medidas que estaban previstas en el 2009 las estamos aplicando ahora y algunas todavía no las hemos aplicado, lo que quiere decir que la ley está muy bien, pero no es suficiente, el síndic de Greuges de Cataluña, que es vuestro arteco, en el año 2008 ya publicó un primer informe contundente sobre la segregación escolar de Cataluña. Y decía, a ver, el marco jurídico actual, antes de la antes LEC, y por lo tanto se refería a la LOE, dice ya da, ya da campo para jugar. Los poderes públicos ya podrían a, a, a diseñar y aplicar medidas contra la segregación escolar. Si no lo están haciendo, no es porque el marco jurídico no se lo permita, es porque no tienen la determinación. Y os digo que no solo no tenían la determinación a partir de 2010, sino que negaban la existencia de la segregación escolar. Por tanto, creo que es importante tener claro que eh, las leyes no cambian la realidad, sino que la realidad acaba determinando las leyes. Para La primera cuestión, determinación de los responsables políticos para impulsar este debate y, sobre todo, conciencia colectiva sobre esta inadmisibilidad. Y esto, en el informe que nos ha presentado Begoña y Beatriz, está. Y yo creo que está, está muy bien recogido. Pero la estoy tratando todo el guión, ¿eh? pues yo, yo <ríe> Me gusta improvisar cuando sea. Ahora me cortas ahí, ¿eh, Beatriz. Eh, eh, la determinación no es solo para impulsar este debate, para acabar con un pacto contra la segregación escolar, que, que está muy bien y estoy seguro que lo vais a conseguir, pero sobre todo, yo lo digo por mi experiencia… La determinación es cuando tengáis que aplicar las medidas. Aquí es cuando tiemblan las piernas. Aquí es cuando tiemblan las piernas. ¿Por qué tiemblan las piernas? Porque las medidas contra la segregación escolar afectan a la tensión entre equidad y libertad de elección de centro. Básicamente, básicamente. Las medidas que no afecten a esta tensión no va a haber ningún problema. Ningún problema. Medidas de acompañamiento a las familias que son básicas y esenciales que hacen los ayuntamientos en Cataluña... En principio, en principio no afectan, no hay oposición, excepto cuando estas medidas de acompañamiento acaban determinando que determinados colectivos que ahora no tienen derecho de elección de centro, eligen centro. Entonces sí que hay alguno que diga, oiga, ¿qué hace el ayuntamiento eh, informando y acompañando a las familias? Pero mientras no incidan en el derecho de elección de centro de los que no eligen, no pasa nada. Pero ojo con las medidas que sí que afectan radicalmente a esta tensión entre equidad y libertad. Por ejemplo, por ejemplo, eh, la ley, creo que el anteproyecto, dice una cosa que me ha gustado mucho, que es que prohíbe la sobreoferta, es decir, prohíbe que en la planificación educativa haya municipios o haya centros en los que haya más plazas de las estrictamente necesarias, porque es muy importante, hombre, porque si hay sobreoferta facilitamos la efectividad. Si en mi zona escolar hay sobreoferta y la escuela a la que me tocaría por proximidad resulta que no me gusta, pero la del lado tiene vacantes, pues ¿dónde voy a ir? A la que tiene vacantes. Si hemos ajustado la oferta, resulta que yo quiero ir a esta escuela donde no hay plazas. Y ya están afectando mi libertad de elección de centro. Y cuando esto afecta a un colectivo importante, que además son los colectivos eh, que votan a los partidos que toman estas decisiones, pues efectivamente, pasará lo que pasa en Cataluña, que aquí espero que nos pase, no sé si os ha pasado, ¿eh? si me equivoco me corregís, pues que los directores o las directoras territoriales tienen manifestaciones de 100, 150, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 personas quejándose porque no pueden elegir el centro, que porque, sí, elegirlo sí que lo pueden, porque no, no han tenido plaza en el centro que habían elegido. Y aquí es cuando hay que ver hasta dónde llega la determinación de los responsables políticos para mantener esa decisión. Y por mi experiencia os digo que más de una vez y más de dos veces la determinación se acaba aquí. Y es comprensible, y es comprensible, la línea que decía Eduardo, políticas públicas a medio o largo plazo con políticos que son elegidos a corto plazo. Está muy bien. Yo quiero hacer políticas para para cambiar, para reducir los índices de desagradición escolar, pero para hacerlas... Tengo que estar en el gobierno. Si no estoy en el gobierno, yo no haré estas políticas. Y si la alternativa es un gobierno que está diciendo que no existe la segregación escolar, pues a lo mejor en determinados momentos tendré que parar. Tendré que parar y ceder algunas presiones, porque si no, lo que conseguimos con los maximalismos, y en este tema son muy peligrosos los maximalismos, de un lado y del otro, porque los hay de un lado y ...y del otro. Y tan malos son los de un lado como los del otro. Tan malo es decir que si no hubiera centros concertados no habría segregación escolar... ...como decir que no hay segregación escolar. Produce tanto perjuicio al sistema una afirmación como la otra. Por lo tanto, a veces hay que ser pragmático, tener muy claro hacia dónde vamos... ...y saber cuándo hay que forzar la máquina. Y en este, saber hasta cuándo hay que forzar la máquina es imprescindible... El amplio consenso. Por eso, un pacto, un pacto para mí, es la condición previa para que cuando lleguen los momentos difíciles de la aplicación de esas medidas, estemos todos blindados. Pero os diré una cosa, ni siquiera un pacto blinda. En el caso de Cataluña, en el caso de Cataluña eh, después de prácticamente un año de reuniones reuniones y reuniones con un liderazgo muy fuerte del síndic de Greuges y un liderazgo muy fuerte del conseller Bargalló, Liderazgos muy fuertes, muy fuertes. En el caso del síndic de Greuges, desde el año 2008 y anterior, y anterior. Y en el caso del conseiller Vargalló, también una dilatada experiencia política, pero como conseller de educación en su, en su segunda participación como conseiller, desde el año 2018. Pues os digo, conseguimos el pacto contra la segregación escolar. Y os digo, este pacto ya sabíamos que había algunos que se quedarían fuera. En palabras de Javier Bonal, de un artículo que publicó la semana pasada en El País de esta semana, que os aconsejo que lo creáis, los negacionistas de la segregación, obviamente, no estarán en un pacto contra la segregación, y los simplistas de la segregación que dicen esto de la segregación se soluciona fácilmente acabando con los centros concertados, pues eso tampoco está en el pacto contra la segregación escolar porque el pacto reconoce la realidad de los conciertos educativos. Entre otras cosas, porque estamos en el Estado español, que tiene unas leyes de carácter básico, que difícilmente se cambiarán, que establece el sistema de conciertos. ¿Nos guste o no nos guste? A mí no me gusta. ¿Eh? No me gusta que haya un Estado español que nos diga cómo tenemos que hacer las cosas. Eh, pero esta es la realidad. Esta es la realidad. Si yo me empecino... En negar esto es como si un investigador se negara a investigar la enfermedad porque él moralmente considera que no debía haber enfermedades. Bueno, pero hay enfermedades. Algo tendremos que hacer, ¿no? Bien, no sé si el ejemplo es muy, es muy, es muy adecuado, pero me entendéis, supongo, ¿no? Bien, voy al grano. Aprobamos el Pacto contra la Segregación Escolar con el apoyo de todas las patronales de la educación concertada. Todas. Todas. No se quedó fuera ninguna. ¿Quién se quedó fuera? Se quedó fuera el Sindicato Mayoritario de la Educación Pública, se quedó fuera la CUP, se quedaron fuera todos los partidos de derechas, obviamente. Se quedó fuera la asociación, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres Luz, mayoritaria en la escuela pública. Todos estos se quedaron fuera, unos por negacionistas y otros por simplistas. ¿De acuerdo? Muy bien, pero toda la patronal de la concertada estaba dentro del pacto contra la segregación escolar. Entre otras cosas, porque el Pacto contra la Segregación Escolar, igual que el Pacto Nacional contra la Educación en el 2006, reconocía una evidencia, que es que los centros, no solo los concertados, pero aquí hablábamos de los centros concertados, estaban mal financiados y, como consecuencia de esta mala financiación, debían cobrar cuotas que suponían barreras económicas que a su vez, incrementaban los niveles de segregación en el 2006 el Gobierno de Cataluña, el Departamento de Educación, reconoce que hay una mala financiación y dice en el Pacto Nacional, esta excusa, que quizá no es una excusa de la mala financiación, la vamos a acabar. Vamos a financiar correctamente y de manera equitativa los centros concertados. Pero en el momento que tengas garantizada una buena financiación, se han acabado las excusas para seleccionar alumnado. Y se hizo este pacto. Este es el pacto más importante del 2006 y es muy importante y costó mucho. Pero en el 2019 hubo que reeditar este pacto. ¿Por qué? Porque desde el 2010 al 2018 los políticos responsables de las políticas educativas habían vuelto al pasado. No te financio adecuadamente y no te digo nada si seleccionas. En el 2019 se vuelve a poner sobre la mesa, se ha acabado. Hemos de financiar adecuadamente y se acaban la selección de centro. Las patronales concertadas estaban un poco escamadas porque del pacto contra el 2006, sí, cinco minutos, gracias Beatriz, acabó con esto, del pacto contra el 2006, eh, no se acabaron de cumplir los compromisos en financiación. Por eso el decreto de admisión de alumnos incorpora una memoria económica con compromisos concretos y 180 millones de euros en cinco años para eh, financiar correctamente los centros públicos y los concertados. Y voy a donde quería ir. que Siempre hago unos <risa> circunloquios inacabables. Bien, toda la concertada eh, da su apoyo al pacto contra la segregación escolar. Empezamos a negociar el decreto de admisión que no hacía otra cosa que pasar lo que se decía en el pacto a un decreto y aprobarlo por el gobierno. No decía ni más ni menos. Y lo digo porque... Me tocó redactarlo a mí Yo lo que hacía es coger el pacto y mira qué fácil este decreto. vas haciendo? Pues cuando llegamos a determinados artículos, que fueron dos o tres, el más, eh, más peliagudo fue un artículo que, de hecho, repetía lo que decía el del 2007, pero el 2007 no se había aprobado nunca, que es que el Departamento de Educación, como responsable de la programación educativa, decide la oferta inicial de los centros públicos y privados concertados. Este es el artículo, ¿eh? Solo este. Pues... Como las patronales concertadas querían que la demanda decidiese la oferta inicial y la oferta final, y teníamos muy claro que esto no podía ser así, esta era la, quizás solo había una línea roja en el decreto, pero esta era una línea roja clarísima, tiene que programar la administración, si si renunciamos a la, a, la, a la programación educativa, ya no hace falta que hablemos nada más, ni de informes, que por eso está muy bien, ni, ni nada más. ¿no? Bien, pues las patronales que habían firmado el pacto contra la segregación escolar movilizaron a todas las familias movilizaron a todas las familias y nos presentaron 140.000 escritos en el departamento. Había cajas en el departamento, en mi planta, el planta donde estaba yo, que no sabíamos de dónde ponerlas. Pusieron una cuartilla informativa en todas las mochilas de los alumnos, de todas, declarando la guerra al decreto de admisión. Por eso quería decir que, a pesar del pacto, después hubo las, eh, las eh, presiones que eran de espera Por tanto... Acabo con esto. Determinación en lo que estáis haciendo. Hay que hacer la ley, hay que hacer el decreto, hay que hacer las normas, hay que hacer diagnósticos, hay que aprovechar las, las, las evidencias las que tengamos. Eh, determinación en impulsar este esta proceso de conciencia social sobre la inadmisibilidad de, de la injusticia social y sobre todo determinación cuando haya que aplicar estas medidas. Y para acabar, y en esto sí que que Aquí sé sí que acabo, ¿eh, Beatriz, no sufras. Eh, el, la participación de los ayuntamientos es vamos imprescindible. Sin los ayuntamientos no hay nada que hacer. Porque al final, eh, yo ahora lo estoy viendo porque estoy en la administración local, la primera trinchera, la primera frontera es la administración local. Y si los padres no tienen plaza en la escuela que quieren, es la escuela de su pueblo. No es la escuela del consejero, aunque a lo mejor también vayan delante de su despacho y le monten una, una manifestación. Y, y el papel de los ayuntamientos es crucial. Os recomiendo un informe extraordinario del síndic de Greuges que se titula Guía del papel, más o menos, Guía del papel de los ayuntamientos contra la segregación escolar. Y también una guía de Javier Bonal que, que, que editó para las elecciones municipales de 2019, que decía ahí, ahora que están ustedes haciendo los programas electorales, tengan en cuenta que ustedes pueden hacer mucho por reducir la segregación escolar, muchísimo, y si lo hacen de la mano del gobierno de turno, entonces las posibilidades son infinitas. Muchas gracias. Voltes, gracias Juanjo. Eduardo, no iba a su momento txubatea niguo, bai? Ba, esan dakoa. E, e, eurekin solasean, tartetxo bat, mesedes, galderak, laburrak esan daitezela, solaserako tarte eukializatego. Amar minutu, bueno, iduaren gira saudete eta dana zuzen zuzen juguela. Eh? Bueno, eh, galderen chanda. eta denbora galdu barik, se amar minuto baino esdu guikiko. Orduan, eh, esto es Sergio Iturco, eh, se importante nada la galera que itea y eh, aunque era au profitatzea. Quisiera hacer una pregunta que une un poco, yo creo que las dos ponencias que habéis presentado. Yo creo que eh, los dos abogáis primero, porque la diversidad nos la tenemos que creer, no tiene que ser un lastre con lo que tenemos que tirar. Eso por una parte. Pero uniendo un poco a las dos cosas y a las dificultades que puede tener todo esto en la gestión, me ha llamado mal la atención, Juan José, cuando has dicho que en Cataluña hubo una norma, un pacto, un pacto social, pero que en ese pacto, luego cuando has estado especificando los eh, elementos que participan de ese pacto, me he dado cuenta que dices las patronales estaban dentro, que luego optaron cuando vieron un poco que pasaba pues, por hacer la protesta pero me ha llamado la atención todo el sector de la escuela pública, ¿eh? tanto a nivel del sindicato como a nivel de las AMPAs. Entonces, eh, y un poco uniendo al principio, a la primera conferencia también, quisiera saber entonces eh, cómo podemos conseguir un pacto, porque un pacto que no tenga como elemento principal a agentes de la escuela pública… Pues no sé si se podría llamar tampoco pacto, no sé, creo que habría que definir también el concepto de pacto en este tema. ¿Eh? Vale, gracias. Vale. Sí, eh, me refería al pacto contra la segregación escolar del 2018, eh, pero que desgraciadamente también hubo algunos sectores que se quedaron fuera. Eh, no todo el sector, no todas las, las, las, las entidades de la escuela pública están fuera, no, no, solo hay una. Hay un sindicato, lo que pasa es que es el mayoritario desde hace unos cuantos años, ¿no? pero estaban comisiones obreras, estaban UGT, había un en fin, intersindical, también había otras federaciones de asociaciones de padres y madres que están dentro del pacto. Eh, yo creo que lo he dicho precisamente por, para evitar esto, ¿no? es Decir bueno, como, no va ser, como, como el consenso no va a ser absoluto, pues nos quedamos parados. Hombre, bueno, es que es mejor dar dos pasos que no, no dar ninguno porque da diez pasos, ¿no? Entonces, sí que es preocupante realmente que, que algunas entidades estén fuera con argumentos de este tipo, con argumentos de ni siquiera entrar a debatir. Es que no, no queremos entrar a debatir porque la máxima, la, la, la, no, no, te la, no te la acepto, ¿no? Bueno, pero es que es la realidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es, dadas las condiciones que no podemos alterar, lo que tenemos que intentar... ...es que las condiciones de igualdad y de equidad sean las máximas posibles en este contexto. Pero claro, si tú ya no quieres entrar a debatir la situación eh, con los límites que te da la partida... ...pues bueno, en fin, hay que aceptarlo, hay que aceptarlo, no pasa nada. Pero hombre, eh, el pacto contra la segregación, el pacto nacional, el pacto contra la segregación por ejemplo... ...de 121 ayuntamientos eh, con más de 10.000 habitantes, lo firmaron 119. Hombre, esto no es poca cosa. No es poca cosa cuando estás montando un sistema en el que el papel de los ayuntamientos es imprescindible. En el que creas mesas de planificación conjuntas entre el Departamento de Educación y los ayuntamientos. En el que creas oficinas municipales de escolarización que, entre otras cosas, por ejemplo... Asumen la información y el acompañamiento de las, de las familias, que es importantísimo, importantísimo, para que todas las familias puedan ejercer la libertad de elección de centro. Todas. Las que tienen voz política y las que no tienen voz política. Todas. Por tanto, hay que aceptar que algunos, eh, que algunos actores no entrarán no, a firmarlo. Y espero que aquí nos pase, espero que aquí nos pase. Creo que no tenéis eh, entidades eh, radicalizadas en este sentido, ¿no? que no entran a discutir. Por lo tanto, aunque así fuera, hay que intentar buscar el pacto. Claro que es un pacto, es un pacto, es un consenso social. Otra cosa es que sea más o menos generalizado, pero que es un consenso y que eso nos permitirá avanzar y permitirá blindar algunas políticas. También es verdad. Sí, yo hacerle un comentario simplemente al primer ponente. Eh, eh, me, me, ha mucho, me ha llamado mucho la atención que hayas puesto el ejemplo de Suiza eh, como una sociedad cohesionada, pero ya la conozco en profundidad y no lo es para nada. Es decir, son tres comunidades completamente diferentes y enfrentadas entre sí, que se remolinan alrededor de una bandera única y, y, y el mantenimiento de unos privilegios, que me ha llamado mucho la atención por ese, por ese lado. Y luego sí que quería preguntarle eh, al segundo ponente porque has hablado de que el hecho de que las patronales de la concertada, eh, digamos que aceptaron el decreto de admisión, es decir, aceptaron dejar de seleccionar al alumnado a cambio de recibir la, la financiación que en principio reclaman. Pero si más allá de todo eso se siguen dando pasos o se continúan dando pasos en el tema de la selección del profesorado, que también la concertada ejerce una selección del profesorado, ¿no? Y también en la selección de, de la ideología, es decir, en la misión, visión y valores de estas, de estas empresas educativas. A ver si en ese sentido también se van avanzando pasos o llegamos a, a contrarrestar, digamos, o, o a hacer un poco más equitativa la selección del alumnado y nos, nos olvidamos del resto de las elecciones que sí que hace la concertada. Bueno, no, gracias. A ver… Eh... No, no creo que es el punto ahora de hablar del sistema suizo y la sociedad suiza porque es pues, muy interesante, ¿no? Pero lo que yo quería remarcar es que eh, un país que no tiene una lengua común eh, no tiene problemas de vinculación política a ese país, a ese proyecto de país. Yo, por lo menos, el análisis que hago de Suiza es así, eh, a diferencia de lo que sucede en otros países donde sí han conseguido que haya una lengua común o conocida por todos. Era simplemente un ejemplo en ese sentido que podríamos hablar mucho, la, la política de consenso que hay en Suiza con muchos temas, tener un gobierno, que no es un gobierno, el bueno, sistema este político es distinto, pero tener un gobierno donde están los cuatro principales partidos siempre y donde la oposición realmente es el electorado, eh, desde el punto de vista constitucional es apasionante, pero, o sea, en fin, tiene pros y cons. Y luego ya sé que con las nuevas diversidades… Y eso ya lo sé, hay muchísimos problemas. Pero para la diversidad tradicional, la única, lo que quería demostrar es que no hace falta que haya un idioma común en el país para que el patriotismo, digamos, sea muy fuerte. Simplemente eso. Pero acepto la… Bien, dos, dos cosas. Una… Eh... Mira, me, me gusta que me hagas la pregunta porque me da pie a explicar una cosa que os quería, que tenía en el guión inicial y que me lo he saltado. ¿eh? Eh, selección del profesorado de la concertada, sí, seguramente habría que entrar. También en el de la pública. También en el de la pública. Eh, ¿Cómo es que los profes, el profesorado menos preparado, por razón de su experiencia, son los que van a los centros de más complejidad y no van los mejor preparados? ¿Os imagináis un grupo de médicos que tuvieron un caso muy complicado y dijeran, oye, el, el nuevo, que venga el nuevo, ¿no? Y todos, y todos los demás, los, los buenos, curaran un resfriado, ¿no? Este resfriado y, Pero un caso complicado viene el nuevo. Eso es lo que pasa en la educación. Los centros complejos los intenta curar el nuevo. El nuevo, o con veteranos quemados, que es peor. Que es peor. Claro, porque entonces el modelo que tienen es un mal modelo. Y si tú llegas a un centro y ves que el profesorado está quemado, y, da, y seguramente con razón. ¿eh? Yo soy profe también ¿eh? y he trabajado muchos años en la ESO. ¿no? Por lo tanto, hay que reformar el profesorado y tanto, y tanto, a la entrada, la formación inicial, y esto en Cataluña estamos haciendo cosas en la formación inicial, pero habría que hacer también una reforma profunda, como ha dicho el consejero lo ha apuntado, para garantizar para garantizar la estabilidad, He hecho, hemos hecho muchas cosas, pero los tribunales nos han tumbado algunas, pero hay que hacer, eh, también reconocer que es más difícil ejercer la docencia en algunos centros que en otros. Yo cuando eh, trabajaba en el instituto, siempre lo decían mis compañeros, los de la ESO, cuando la daba yo la ESO decía, deberíamos cobrar más, y cuando yo aquel año solo hacía un curso de ESO decía, los de la ESO deberíais cobrar más. Porque no tiene nada que ver una tutoría de primero de eso con una tutoría de segundo de bachillerato. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Eh, por tanto, sí, estoy de acuerdo. ¿eh? Habría, que, habría que entrar a fondo en el modelo de profesorado para garantizar que los mejores asuman los retos más difíciles. Porque si no es muy complicado. Si no es muy complicado. Sé es que aquí también estáis en la línea de potencia de las direcciones. Porque si no hay una, un liderazgo fuerte de un equipo directivo, de una persona que tenga clara la visión. De una persona que tenga clara la visión, no hay proyecto. Sin visión, no hay proyecto. Y no podemos tener un modelo de dirección en el que el director o la directora no tenga visión educativa. Y esto pasa. Pasa. Tenemos directores y directoras sin visión educativa. Entonces, bueno, ¿qué es aquello? Una gestoría. Ahora, la segregación escolar. Desde una gestoría es difícil, ¿eh? Es complicado, ¿eh? Necesitamos, necesitamos otra cosa. ¿Te lo he contestado a las dos cosas? Por ahí? Sí, sí, pero es que yo, es que me gusta que me saque este tema. No, porque en el tema de la segregación escolar, eh, o, somos capaces, o somos capaces, el tema de la segregación escolar, porque hablamos de esto, eh, pero en otros temas, eh, de, de entender que eh, el servicio público de educación, porque así nos establece el marco que tenemos, sobre el que no podemos incidir, sobre el que no podemos incidir, eh, y si podríamos incidir, a lo mejor unos incidirían en una línea y otros en otra. ¿eh? Esto es otra historia, ¿eh? pero no podemos incidir. Eh, perdona que se me ha ido, el, se me ha ido la idea. La... Sí, hay que construir un servicio educativo público, y creo que el anteproyecto va por esta línea, en la que se reconozca... ...que el servicio lo prestan todos los centros que se integran el servicio... ...que es lo que hace nuestra ley del 2009, eh. el Servicio Público Educativo de Cataluña... ...lo integran todos los centros, eh, que los públicos y los concertados... ...que quieran prestar el servicio, que quieran prestar el servicio... ...pero ojo, si tú quieres ser prestador del servicio... ...lo harás con las condiciones que dice la ley... ...una de las cuales más clara es, no puedes seleccionar alumnos, no puedes cobrar cuotas... Pero hay que intentar eh, superar la dicotomía pública-privada, entre otras cosas, porque es falsa. Porque es falsa. Eh, muchas veces se habla de la doble, doble red, concertada y pública. No, no, doble red no. Hay tres, cuatro o cinco redes, ya lo ha explicado ya bien en su informe. ¿Hay segregación dentro de la pública? Y tanto. ¿Hay centros públicos de leite? Y tanto. En mi ciudad hay unos cuantos. ¿Hay centros públicos segregados? Y tanto. ¿Hay centros concertados de élite? Y tanto. ¿Hay centros concertados que hacen una labor social mucho más potente que muchos públicos? Y tanto. Y tanto. Es falsa la dicotomía pública concertada. Al final, la realidad es que hay unos centros segregados y unos centros que no están segregados. Tampoco se puede ocultar, como ha explicado muy bien Javier, que la titularidad introduce introduce algunas cuestiones importantes. Y acabo con esto. Plantease el tema... ...del de derecho de los centros eh, privados a tener su, eh, su ideología. Mm, en el tema, cuando incorporamos centros de, de titularidad diferente al servicio educativo... ...hay algunas incoherencias que son imposibles de superar. Son imposibles. Y las derivadas de la titularidad, pues es imposible. ¿Qué hace el sistema? Intentar que estas diferencias derivadas de la titularidad sean las menos posibles... ¿Y qué hace la Loe? ¿Qué hace la ley? Y estoy seguro que hará vuestra ley. Impedir, de todas formas, que la diferente titularidad ampare selección de alumnos. Pero otras cosas no las podrá evitar. Por ejemplo, que una escuela concertada pueda tener su ideología. Otra cosa es que adoctrinen. Eso es otra cosa. Pero hay algunas cosas que, por definición, no las podemos. O la capacidad de los titulares de los centros privados para elegir eh, el director. No lo podremos evitar, lo dice la ley. Bueno, se nos va el tiempo. Una preguntita más. Eh, pues. eh, soy Noemi de la Asociación Amuje, Asociación de Mujeres Gitanas de Euskadi. Eh, más que una pregunta es eh, una pequeña reflexión. Me ha gustado muchísimo eh, todo lo que habéis expuesto y estoy totalmente de acuerdo. Y de verdad que me ha gustado mucho el punto de vista que habéis traído pues eh, en esta mañana, eh, solamente hay como una idea ¿no? que en mí o algo que me ha hecho, un, se me ha encendido ahí un pilotillo, eh, eh, en base a lo que ha dicho Eduardo. Eh, hablabas del asimilacionalismo amable. Eh, creo que no hay ningún asimilacionalismo amable. Eh, no hay ninguno. Eh, es, eh, el asimilatronismo es eh, violento, eh, sea como sea, es violento. Entonces, eh, en base a esto, pues eh, yo una vez escuché a alguien al que yo admiro mucho decir eh, lo blanco, bueno, él decía lo payo, pero lo blanco eh, no es neutro. Es, eh, el sistema blanco no es neutro. Entonces, creo que lo neutro... Tendremos que crearlo entre todos y todas las agentes, todas las personas, pero eh, crearlo entre todos. No decir o creer que el sistema que impera hoy día eh, pues es el, el neutro. Entonces, si partimos desde esa premisa de, de, de pensar y un poco autorreflexionar, pues quizás sí que podemos conseguir... Pues que todo este sistema educativo, que la segregación y que las cosas cambian. Gracias. Askena. Ah, bueno. No, es que quería agradecer la intervención y, y, y recibir la intervención como tal. Yo hablo de asimilacionismo amable, eh, un poco en, en clave irónica. Es decir, también por comparación con otros modelos donde es que ni se plantea esto. Entonces, eh, en, en, en muchos entornos queremos tener una actitud positiva, eh, muchas veces no, no está bien encaminada porque partimos de premisas que, de las que no somos conscientes, porque efectivamente tú lo has dicho súper bien, no existe la neutralidad, no existe la neutralidad identitaria. Y una cosa que he intentado explicar es que todo nuestro sistema y nuestro, en este caso, puede ser quien, quien quieras que pongas, pero el sistema siempre está eh, filtrado, trufado de determinadas posiciones que condicionan. Entonces, todo el, el esfuerzo es primero darnos cuenta de esto y después incorporar, eh, en la medida de lo posible, todas aquellas expresiones diversas que, que existen en nuestra sociedad y que lo puedan hacer en libertad. ¿no? Pero, efectivamente, el, el asimilacionismo eh, al final del día no es amable. No es amable quiere ser amable, a veces puede ser hasta peor, porque se, se convencen de que son amables, o nos convencemos de que somos amables, cuando en realidad, al otro lado, hay personas que sufren. ¿no? Y en este sentido, yo sí quería aprovechar para, eh, me parece importante, cuando hablamos de esta, de esta cuestión de la segregación escolar, claro, en la definición hay ocho factores, hay un adverbio, al final, en esa definición concreta, un adverbio que expresa, que haya algún tipo de ponderación en los factores, porque podrían ser una mera juxtaposición de factores. En la medida en que tú concurras en un factor, ya apuntamos número de segregación. Pero si hay un adverbio, me está dando a mí la idea de que hay un factor más importante que los otros, y entonces desconozco cuál es la ponderación que hay que hacer. Me preocupa un poco ese, eso. Y me preocupa que algunos de los factores pueden estar relacionados con el… se puede estar en situación vulnerable pero no puedo admitir que determinadas identidades sean situación vulnerable. Se puede estar en situación vulnerable, pero no puedo eh, unirlo con el verbo ser directamente y menos en algunos factores concretos de identidad. ¿no? Y ahí creo que, o sea, recibo lo que, la crítica que haces y la asumo y también para próximas intervenciones voy a intentar ser más claro con el uso del adjetivo amable. Gracias. Sí, bueno, sí es que nada, aunque word... ¿Me, ¿Me permites añadir una...? una un... Sí, no, es que estaba comentando, Eduardo, de la definición del alumnado vulnerable, ¿no? Y con Javier montamos un pequeño grupo de trabajo para redactar el artículo 54.3 del decreto de admisión, y creo que es mi artículo preferido, que es el que, el que define el alumnado socioeconómico vulnerable, y sí que es verdad que se ponderan en una serie de circunstancias, pero tiene dos, dos elementos de los que yo me siento orgulloso y creo que ya había también, que es uno, que introduce el término de condiciones de educabilidad, y dos, dice, ya hay una de las condiciones de educabilidad que si se da, ya no hace falta mirar nada más, que es la pobreza o el riesgo de, de sufrirla. Por lo tanto, si hay un alumno o alumna que es pobre, no hace falta que mires nada más. Es un alumno que está en una situación de educabilidad que le pone ya 100 metros atrás en la línea de salida, y, por lo tanto, el sistema tiene que hacer alguna cosa. Entre otras cosas, por ejemplo, dar ayudas a los centros en los que se concentran estos alumnos. Luego se valoran otros, otros elementos. ¿eh? Pero este dice, y hay un, un, un, un artículo, una parte del artículo que dice... En todo caso, si el alumno está en situación de pobreza o en riesgo de parecerla ...se considera que es alumno de necesidades educativas específicas de tipo socioeconómico. Y, en la línea de lo ya decía Javier en su exposición... Para facilitar la identificación de estos alumnos, el decreto le dice al departamento, oiga, marque el límite, el umbral, por debajo del cual se considera que este alumno está en una condición de educabilidad que lo hace vulnerable. Esto todavía no se ha hecho. A pesar de que esto no se ha hecho todavía, yo creo que se hará, el incremento en la detección de alumnos eh, vulnerables ha sido espectacular en Cataluña, sobre todo por el compromiso de los ayuntamientos y por la colaboración que se ha hecho entre los ayuntamientos y el departamento. Por tanto, en nuestro caso, esto ya lo hemos resuelto y yo creo que lo hemos resuelto bien. Para que os hagáis una idea, para que os hagáis una idea es que en Cataluña la situación de pobreza infantil es inadmisible. Estamos en un 30% de los menores que están en situación de pobreza o riesgo de sufrirla. Es inadmisible. Eh, con los sistemas que teníamos de detección de alumnado socioeconómicamente vulnerable antes del decreto del 2021, teníamos, trabajamos sobre unos 60-65 mil alumnos. Con las previsiones que habíamos hecho, aplicando un umbral que no sería el umbral que nos gustaría aplicar, nos salían 200.000 mil alumnos. Pero según el índice que cogiéramos, nos salían, nos salían 250.000. mil. El salto es espectacular: 63 a 200.000. mil. ¿Qué quiere decir? Que en el gap de 63 a 200.000, estos ahora no existen para el sistema, pero están en el sistema y por lo tanto no podemos girar la cabeza y decir, bueno, no están, no, nosotros lo, tenemos, lo teníamos muy claro. Ay, es que ricasco por las aportaciones que habéis hecho. Hay un tema que sí que me preocupa, es esta cómo se pretende diluir la línea entre los centros públicos y el sistema público y el sistema concertado. Desde, yo también trabajo en un ayuntamiento, por ejemplo, y creo que, que no tiene nada que ver eh, la gobernanza de lo público y de lo concertado. Y estamos intentando a veces tratar de forma igual algo que es tan diferente desde servicios de custodia extracolares. Es que no tiene nada que ver la implicación del titular del centro en el desarrollo. Eh, para los centros concertados todo es un valor y tienen una implicación que es parte de su marca, dónde está la administración o dónde estamos los distintos niveles de la administración educativa en la gestión de estos servicios complementarios tan importantes. O sea, es que eh, es muy complejo, es mucho más complejo. Entonces, eh, a veces diluir, eh, tendremos que abordar el tema de la gobernanza, de cómo se está gobernando el sistema público de servicios en general, Sí, sí. Y luego, por ejemplo, creo que desde políticas como las de igualdad no tenemos ningún problema en hablar de, de tener que renunciar a privilegios para que la parte menos privilegiada acceda a sus derechos. En este ámbito creo que podríamos hablar con la misma... Claridad. mientras no haya parte de la población que no renuncie a unos derechos, a unos privilegios que está ejerciendo con financiación pública que viene de los impuestos de todas las personas, pues va a ser muy complicado. Sí, no, con esto último que dices es verdad. De ahí la necesidad de la conciencia colectiva. Si mi derecho individual a elegir centro pasa por, el, por encima del bien común, eh, si todos ejercemos este derecho sin límites, se perjudica bien común, ¿hasta dónde llega este límite? ¿Es, es es un tema, bueno, la tensión entre equidad y libertad de elección es una de las tensiones de todos los sistemas educativos mundiales, por lo tanto no somos una, una, una excepción. Eh, yo, no, yo no pretendía decir que hay que diluir las diferencias, porque las diferencias existen en unos casos para bien y en otros casos para mal. Eh, yo creo que lo que hay que hacer es intentar eh, incorporar al sistema lo bueno de cada, de cada una de estas dos titularidades diferentes y establecer las condiciones que debe cumplir todo el mundo. Pero sí es verdad que los centros, algunos centros concertados hacen algunas cosas muy bien, algunos centros públicos hacen algunas cosas muy bien y que eh, el sector público tiene unas condiciones y el sector privado tiene otras. Por ejemplo, por ejemplo el sector público en Cataluña, eh, los responsables políticos en el 2010-2012 tomaron una decisión catastrófica para, el sistema, para la segregación escolar que fue acabar con la jornada partida en la secundaria. Tenían que ahorrar y dijeron, ¿de dónde ahorramos? De los comedores escolares. Y les ofrecieron los sindicatos una negociación para ver si les parecía bien pasar a jornada continua. Hombre, claro que les parecía bien. Yo era profe y yo me opuse. Pero luego, bueno, pues la jornada continua ya está, pero yo me opuse, entre otras cosas, porque en mi centro se cerró el comedor. Y cerrar el comedor significó que había 150 alumnos que utilizaban el comedor, que ya no lo hicieron. Y de estos 150 había unos cuantos becados. Pero es que además trabajaban cuatro personas en el comedor. Y las asambleas de profes votaron mayoritariamente jornada continua secundaria. No nos importó mucho que se perdieran puestos de trabajo en los comedores. No nos importó mucho que alumnos que tenían la beca en primaria la perdían en secundaria. No nos importó. Hombre, esto creo que es una cosa que el sector público no debería estar muy orgulloso, pero hay otras cosas sí que puede estar muy orgulloso. Lo que hay que hacer es intentar aprovechar lo mejor de cada red que lo tienen e integrarlo en el sistema, eh, en el servicio público educativo que creo que es la línea por la que por la que va el consejero. Bueno, es que Ricasco Galdera, que está eh, Plaza Reisanda, Baña urrera, doa, eta pasatu behar dugu, jarduera y goierdobera.